Bueno, hacer gimnasia, ¿eh? Bueno, familia, a ver, vamos a cambiar la voz. Por algo que conozcamos todos, ¿viste? ¿Cómo están todos? ¿Mis gusanos? ¡Uy! La botella me delata. Pero yo no me la tomé. Se cayó por el agujerito. Bueno, familia. Les vengo a mostrar... ...la nueva... Agujerito ¿Cómo mierda hiciste el agujerito? No sabes lo que me costó, boludo, con una cuchara Un aplauso Es un agujerito de verdad, eh, mirá La puedo colgar Que no me corte el dedo, bueno Buen día, familia. ¿Cómo están todos? Les traigo novedades. Babosónicas. ¿Escucharon la banda los babosónicos? Bueno. Ok. Bueno. Novedades. Buenas noticias, familia. ¿Nos vienen a visitar los Anunakis? Dicen que vienen en Son de Paz. ¿Qué otra noticia? ¡Las ovejas! Las ovejas, no las abejas. Ya no hay más abejas. Ahora solo quedaron las, las ovejas y están dando vueltas. ¡Qué locura! ¿Qué, ¿Qué sigue mañana? ¡Todos nosotros dando vueltas! ¿Qué, ¿Qué sigue mañana? ¿Te has puesto a pensar qué sigue mañana? Bueno, novedades. Hace más o menos aproximadamente unos 15 días, comencé a sentir una contractura en el cuello y en el hombro. ¡Oh sorpresa! Luego vino una persona y me dijo Ando con tortícolis Y yo ya cuando pasa eso ya Digo, ¿coincidencia? Entonces bueno, pregunté Y resulta que todos andaban con lo mismo Bueno Esto que está pasando Es un seguimiento que yo vengo haciendo Con respecto a los dolores Resulta que en 1995, todos nos compramos un celular y lo guardábamos en el bolsillo. Empezó a pasar algo a la población completa. Les vibraba la pierna, iban a sacar el... Y no había nada. Pero ¿cómo? ¿Cómo me va a vibrar el vibrador del celular y no está el celular? Bueno, eso es que el parásito, gracias al celular en la mano, llegó hasta la cadera y ahí vibraba, bueno, luego de eso pasó a comerse una hamburguesa a los huevos y al pene <risa> perdón, una hamburguesa de huevo y chorizo <risa> una vez que se comió el chorizo y los huevos <risa> siguió para arriba bueno, el tema es que esta vibración era en la pierna derecha Presta atención, ¿eh? empieza por la pierna derecha, al mismo tiempo nosotros todos estamos fuera de simetría, tenemos más grande el lado derecho, por otro lado en la terapia biomagnética del doctor Gois ellos hacen unos test donde si dan con el lugar donde madrean a la babosa, al bicho, la pierna derecha se encoge. Vamos ahora a unir todas estas cosas. Resulta que bueno, 1995 pierna muslo derecho, el celular vibrando. Años más tarde, todos afeminados. O sea, la babosa se comió la hamburguesa de chorizo con huevo. Y le puse un poco de jugo de... Bueno, nah. <risa> Bueno, el tema es... Que luego siguió subiendo... Y en la adolescencia, por ejemplo... Cuando... Bueno, no, nah, no vamos a unir eso. Tiene que ver, pero no. Siguió subiendo... Y ya lo tenemos en el cuello. Pero a mí, la contractura es en el lado izquierdo. O sea que esto ya está viejo vencido rancio no hay vuelta que darle dijo la babosa ya no queda más le dimos como cinco vueltas al pobre cristiano tenía que medir como 3 metros mira el enano que sacamos nos limaron hasta los cojones bueno llevo mucho tiempo Intentando ver de qué manera nos podemos librar de, de la babosa, ¿no? Y bueno, algo que me la paso haciendo es tirándola para abajo. Pero siempre noto que hay una situación donde algo baja, luego algo sube. Me estoy volviendo loco. Llevo ya meses con una situación de... Estoy jugando con la babosa al subir y baja. Te presento mi nuevo tatuaje, ¿te gusta? Una chica que conocí en el puerto. Mientras bajaba los costales de harina. Bueno, entonces... Resulta que hoy esto es información fresca, no como los pedos que te tirás. Échale la culpa a la babosa. <risa> y si no es la babosa, Filadelfio. <risa> bueno. Recién hoy descubrí el circuito y por qué me estaba volviendo loco. Y ahora presta atención porque esto es muy, muy buenísimo. Es mejor que todo lo que te puedas imaginar de imanes y cebollas. Bueno. Resulta que la babosa... Sube por la pierna derecha por el costado, ni por la parte de adelante ni por la parte de atrás, porque son polares. Esto es norte, esto es sur. No le queda bien porque nosotros le haríamos como el, el sanguchito. O ella nos hace el sanguchito, no sé cómo. Bueno, el punto es que la babosa. Sube por la pierna, por el costado, sube, sube, sube, llega a mi axila, huele y dice, que olor a rosas! Sube, sube, sube, voy a aprovechar a rascarme el sobaco. Sube, llega hasta la mano, o sea que nos agarra la mano... Ahí es donde nos casamos. Luego pega la vuelta y va por arriba. Va por arriba, llega hasta el hombro, por arriba. Luego se mete por acá y dobla. Va hasta el mentón. Estamos hablando del lado derecho, ¿eh? El mentón, lado derecho. Luego sube y se mete por la patilla. Llega a la oreja, se mete para atrás... Pega la vuelta, llega hasta la otra oreja, baja por la patilla, va hasta el mentón, baja por el cuello, se monta en el hombro, recorre el brazo por la parte de arriba, nos vuelve a dar la mano y se mete por abajo, va todo por abajo, pasa por mi axila con olor a rosas y baja. Bien, entonces tenemos este circuito donde la axila derecha sube y en la axila derecha baja bien eso es lo que descubrí entonces yo venía haciendo por ejemplo algo errado yo agarraba me apretaba acá y hacía bajar la babosa de los dos lados igual y ahora resulta que me doy cuenta que es la tenemos que hacer retroceder para la derecha porque ella va para allá y del lado izquierdo hacerla subir y del lado derecho hacerla bajar. ¿Ok? Bueno, te voy a mostrar cómo son los ejercicios antibabosónicos. <risa> Vamos con el primero. Entonces, como dijimos, eh, por ejemplo, si quieres empezar, empezar por el cuello. Nosotros, ¿cuál es nuestra tendencia? A tirar ambos para abajo. Bueno, ahora ya sabemos que no es así que vamos a tirar para abajo el derecho pero el izquierdo lo vamos a tirar para arriba ¿okay? entonces hacemos este movimiento ¿okay? luego viene la babosa por acá y vamos a hacer este movimiento vamos a agarrar toda la babosa de acá toda la babosa de acá y ahí empiezo con la boca que todos me preguntan que, qué es lo que hago con la boca es la babosa bajando. ¿Mm? Mira. ¿Ves cómo se me tuerce la bota? Mira, vamos de nuevo. Yo no lo hago. Bien. Entonces, en el brazo derecho, vamos a tirarnos por arriba, para allá. Pero por abajo, vamos a volver para atrás. Para que pueda bajar por el sobaco con olor a rosas. <risa> Por este otro lado, vamos a venir por arriba, de esta manera, a ver, sí, sí, sube, nos la tiramos para allá, y por arriba la traemos, acá la subimos, sube por delante hasta el mentón, y sube por detrás de la nuca, entonces podemos subir por atrás de la nuca, la agarramos, la doblamos, y la hacemos bajar por acá... Y la hacemos bajar por atrás. Sube, baja. Bien, ella se agarra de las orejas. Entonces nos tiramos las orejas y mantenemos ahí para que no se pueda sostener. ¿Qué parezco? El mono Donkey Kong, ¿no? Bueno, y ahí baja. Mantenemos ahí las orejas estiradas y no se puede agarrar y empieza a bajar. por acá esto por acá por arriba tiene por abajo va ok ahí empecé bien luego con una mano la vamos a bajar y con la otra mano la vamos a subir estamos desenroscando la babosa Ayudamos con manos, traemos, metemos. Bien, ese es el circuito babosón. <risa> Luego, debajo de esta babosa. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es que en el pie derecho. Así que también del lado izquierdo del pie es para arriba y del pie derecho para abajo. Bueno, debajo de esta babosa están un tipo de parásito que es largo y se prende de nuestra carne como si fuera una tetita. Y ahí chupan sangre. Son del tipo vampiros. Y... Cuando nos vamos a dormir, comen. En el día están prendidas como de la teta. En la noche comen. O sea, nos arrancan pedacitos de carne, que es lo que nosotros vamos viendo el deterioro de la edad. Bueno, es la babosa encubriendo a los filadelfios. Bien, entonces, nosotros en el cuello tenemos una situación babosónica que la tenemos que hacer subir. Y bajar no pero debajo de esta babosa están pequeños filadelfios prendidos que hay que hacerle esto tipo como y que bajen los dos porque acá que sube la babosa pero bajan los filadelfios que están abajo de la babosa ok o sea que nosotros cuando nos encontramos esas pelotitas y apretamos estamos apretando la babosa ...con la cabeza del pobre Filadelfia ojo. <risa> Hemos descubierto... ...tremendos polizones. <risa> Bien, bueno... ...cuando estés con los pies, por ejemplo, en la lámpara caribe... ...y ya se te empiezan a calentar... mantén cerca tuyo... ...una bebida fresca. Y cuando ya tengas la bola de plasma en los pies... ...toma algo fresco... Y vas a ver cómo todo baja, así como tipo catarata. También recuerda de subir los brazos, pero ahora ya sabemos que por un lado va a bajar de los dos brazos, pero por el otro lado está el recorrido de la babosa que nos va apretando para que no midamos 3 metros. Bien, Filadelfio nos provoca la vejez, pero babosónica nos va comprimiendo para que de viejito terminemos así, todos encorvados por la babosa. bueno eh, ya tenemos los ejercicios o sea ya sabemos cómo se mueve esto los imanes en los tobillos es un muy buen método para romper esa polarización que provoca la babosa porque ya que es una resistencia despolariza al metahumano que es un monopolo magnético ...debido a que somos superconductores a temperatura ambiente... ...entonces la, la babosa se encarga de romper esa superconducción a temperatura ambiente monopolar... ...y darnos una bipolaridad... ...sube por la derecha, baja por la izquierda... ...y allá abajo, en los dos pies... ...se comunica norte con sur, cierra el circuito... ...y terminamos siendo un oscilador magnético de babosa... Eh, ...con una medida de resistencia... ...o sea, es un resonador... Bien, nosotros poniéndonos imanes en los tobillos, le rompemos esa conexión magnética que hacen y con eso ya no obtienen la retroalimentación. Entonces, imanes en los tobillos es algo bastante preciso para darle en su madre a la babosa, romperle la polarización. Bueno, eh, ¿qué me están diciendo? Que cambie el tema. <risa> ahí va bien entonces queda claro que la babosa tiene un circuito pero Filadelfio tiene otro Filadelfio siempre para abajo y la babosa hay que ir eh, desenroscándola no sé cuántas vueltas tenemos de babosa esa es otra cosa Bueno, ¿de qué está hecha la babosa? Estos, estas criaturas alienígenas que tenemos dentro del cuerpo están hechos de un material, es el mismo con el que están hechos los tartígrados, los osos de agua, ¿ok? Quiero que lo busques en Google, leas lo que dice Wikipedia acerca de los tartígrados, osos de agua, y vas a ver que son unos pequeños seres muy chiquitos que vienen del espacio, y la Tierra está siendo digamos está lloviendo permanentemente tartígrados del espacio estos tartígrados llegan a nuestro cuerpo y se meten por nuestros poros y nos generan una capa de tartígrados esta capa es sensible por lo tanto se le queda grabada la impresión de lo que tiene alrededor entonces esta capa de tartígrados, que es del espesor de una capa de grafeno muy nanométrica, graba las impresiones de lo que tiene alrededor, es así que nosotros se nos van grabando cosas y luego eso se convierte en una costumbre, se nos repiten cosas, se nos pegan a las capas de tartígrados y ya se vuelve una costumbre, bien, entonces, tenemos la babosa que está hecha de tartígrados y si vos buscas la información, nos va a decir que los tartígrados son indestructibles, bien, entonces, eh, bueno, nosotros tenemos que analizar a los tartígrados para encontrar la solución precisa para desmaterializar a, estos, a estas criaturas de una manera que no sea lo que estamos haciendo ahora o sea, volvernos más sofisticados así que bueno, por un lado esa sería la novedad estamos hechos de tartígrados ellos son los invasores que han invadido nuestro cuerpo y ellos se van uniendo entre sí y van formando las criaturas que luego nos comen bueno por otro lado, te quería mostrar que gracias a Sergio, nuestro hermano de Telegram, Sergio, muchas gracias, él me mostró cómo hacerle el agujero a la botella. Hey. Pues sí, yo también los tengo, y... pero sí que me salió bien el agujero. Lo... Hay que hacerle una guía a una tablita, le haces el mismo agujero y la broca y eso lo pones encima de la botella y ya te sirve de guía para que no se te no se te mueva para ningún lado así es como he encontrado yo para hacer agujeros muy bien haciéndole un agujero de guía un abrazo todos te queremos ya está. Eh, yo lo que hago es que hago un agujero de la, de la guía de la broca y ahora que tenemos aquí yo ya te había mostrado la otra botella que lo que habíamos hecho era con una pipeta de vidrio más una varilla de tungsteno la metemos adentro esto se corta justo acá, el vidrio. Se corta justo donde termina la varilla de tungsteno Bien. Y todo esto se rellena de masilla o plastilina epóxica. Es una que viene en dos partes. A y B. Sacamos un pedacito de esto. Sacamos un pedacito de esto. Ambas iguales. Las mezclamos. Las amasamos con guantes de látex. Y una vez que ya esté homogéneo, pasamos a llenar la pipeta de vidrio para introducirle nuestro electrodo de tungusteno. Bien, el, el electrodo no se va a ver, lo va a tapar la masilla. Y va a ser un buen efecto dieléctrico. O sea que la energía no, no va a poder entrar a esta varilla porque va a estar todo dieléctrico. Bueno, bien. Entonces tenemos tungsteno, pipeta. Hemos hecho el vacío. Y ahora veremos eh, qué pasa cuando yo la enciendo. Observamos. Impresionante. Es como una catarata de partículas. Una catarata de partículas subatómicas. Hemos logrado acelerar la energía esta varilla, como te decía va metida en la botella y la punta del electrodo de Tungusteno Cuando esto se prende, emite un rayo si nosotros le ponemos la mano acá. Bien, el tema es que hemos visto que colocándole un aro al electrodo de gusteno, vamos a acelerar la energía sin necesidad de poner la mano acá. O sea, la energía va a salir para afuera. ¡Aleluya! Bueno, entonces, para acelerar la energía, necesitamos un electrodo que emita y un aro que lo acelere. Perdón. Bueno, entonces es eso. Nosotros tenemos el emisor, el aro de aluminio, y el aro de aluminio va a estar a esta altura de la botella y el cable va a entrar por aquí no puede entrar por acá porque por acá entra el polo radiante de nuestra bobina entonces el negativo que entra por acá la tierra acaba conectada a la tierra con un cable también se mete un pedazo de pipeta por aquí y Lleva el aro de cobre, el aro de aluminio. Tesla dice un aro de aluminio suave, dice suave, que no tenga bordes filosos. Bueno, resulta que nosotros le ponemos el aro y la energía se acelera. Entonces nosotros tenemos acá un condensador de plasma. Es un tubo al vacío, un condensador de plasma. Por otro lado, tenemos energía negativa y por otro lado tenemos la aceleración de este anillo bien lo primero que se hace es armar el anillo y dejarlo en una situación en el medio masillar este agujero cuando nosotros eh, mezclemos las plastilinas vamos a notar que es una plastilina un poco seca entonces nosotros ahí le podemos mezclar un poquito de alcohol para que se le pegue al cuello de la botella y se le pegue acá y que luego cuando hagamos el vacío no tenga una fuga, producto de que el material estaba no seco pero no del todo húmedo como para que se pegue bien, bueno, esto te lo digo porque la, la botella que hice anterior a esta tuvo ese problema. Le hacíamos el vacío, duraba un día pero al otro perdía el vacío no completamente se ve que le entraba entre la plastilina y la, el vidrio bueno bueno, entonces ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos el tubo de Antonio Priore aplausos este tubo tiene una patente o sea, digamos que yo me basé para armar la lámpara caribe en la patente de, de Antonio Priore pero Antonio Priore tiene una patente de un tubo de estas características bueno, no estamos armando el tubo de Antonio Priore estamos armando un tubo mucho más básico parecido al tubo de rotgen parecido al tubo del Philips Leonard donde ambos tubos son parecidos Solo que el de Rothen, que es el de los rayos X, trabaja con la potencia de la bobina. Mientras que el tubo de Lennart, de Philips Lennart, trabaja con energía de punto cero. ¿Cuál es la diferencia? Que el tubo de Rothen emite una radiación que no es benigna. Sin embargo, el tubo de Philips Lennart, al estar en el punto cero emite una radiación benéfica. Bien. Igualmente eso ya lo vamos a ver porque el tubo de Rotgen no era solo el tubo, sino la energía que usaban. En ese momento había mucha confusión, no sabían qué eran los, los electrones y dónde se convertían ya en partículas subatómicas. O sea se movían del mundo atómico al mundo subatómico sin entender bien cuál era cuál y cómo diferenciarlos. Es por eso que cuando Rodgen hizo su tubo, se empezaron a morir, porque no entendían por qué había una mitad de gente que se estaba curando con el tubo y otra mitad que con el tubo, casi se muere o se murieron o perdieron partes de la, de, del cuerpo. Bueno, era porque la energía en ese momento, la generaba un generador de Runcorf. Y ya como muchos sabemos, el generador de Runcorv se construyó de dos maneras. Había una versión del generador de Runcorf que se basaba en el alto voltaje que producía la bobina secundaria en el momento que el interruptor se cerraba saltaba una chispa positiva, pero luego vieron que cuando el interruptor se abría, ese campo positivo se colapsaba y generaba una especie de regreso a la bobina, pero de manera negativa, ¿Mm? salía positivo y colapsaba negativo, esa inducción de energía negativa nos entregaba una chispa más grande que la positiva, entonces es ahí que ciertos constructores de estos dispositivos, empezaron a irse por el camino de la chispa negativa, la que se crea cuando se abre el interruptor, pero por otro lado, otros constructores no hacían los generadores de Runcorf usando el efecto del alto voltaje, cuando el interruptor estaba cerrado y pegaba la chispa positiva. Bueno. ¿Por qué usaban la negativa? Ellos usaron la negativa simplemente por el hecho de que se dieron cuenta de que la chispa positiva tenía una longitud, pero cuando se abría y se aparecía la negativa, era más grande la negativa que la positiva. Entonces dijeron, pero vamos a sacarle provecho al fenómeno negativo. Es así que empezaron a construir unas máquinas de energía negativa espectaculares generadas de Runcorf, y que al conectar los tubos de lo que sea, te curaban. Pero después iba al otro Filadelfio. Y le conectaba un generador de Runcor que había sido construido para que la chispa sea positiva. Se morían. Perdían los miembros. Se les caía todo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros ahora? Nosotros no tenemos ese problema porque ya hemos definido. ¿Cuál? Es la energía negativa y cuáles son los electrones, cuál es el campo subatómico de la materia y cuál es el campo atómico. Nosotros ya lo tenemos bien definido y los que no, seguimos el plano y ya sabemos que todo funciona. Así que bueno. Esta vez, nadie va a morir, a nadie se le va a caer el pedazo. Todo lo contrario, firme. ¿Sí o no? ¿Quién se animó a... a cocinar huevos a la plancha? Con chorizo. Bueno, parece que recuperas el... el tiburón. ¡La guitarrita! Entonces, bueno, ya tenemos un método muy fácil. ¿No sabe qué fácil que se me hizo hacer este agujero? Pensé que iba a tardar tres días. Lo hice en cinco segundos. Se trabaja con unas brocas que son para vidrio. Y... Bien. ¿Qué tenemos acá? Un taladro, la broca y esto. Esto es una guía. Muy importante la guía. Sin la guía... No podemos hacer el agujero Entonces nosotros ponemos esta botella en el piso Y con los dos pies La sostenemos Para que no se mueva Le ponemos esto encima Y que trabe con nuestros pies Entonces esto es lo que va a hacer Que esto no se mueva Nosotros lo metemos acá Bueno, y podemos hacer un poco de fuerza así que se nos mueva para los costados Ahí empieza, 5 segundos y 7 el agujero ves para un costado, para el otro, lado no, facilísimo. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias, Néstor Jesús. Néstor Jesús es otra persona del grupo Telegram, que es eh, técnico en radiocomunicaciones, y él se dio cuenta, no se dio cuenta, o mejor dicho, logró ver un aspecto de la máquina de ondas escalares de manera técnica él, no, él nos explicó el tema de los choques de radiofrecuencia bobinado. Que si no hubiera sido por él Estaríamos bobinando choques en sentido horario Y bueno Ciertos detalles que hacen que el choque quede perfecto Gracias Néstor Así que bueno Néstor, Sergio Ya son... Socios <risa> Bueno Entonces tenemos ya una lámpara que acelera, eh, la voy a ir armando, esta es la famosa Rompope X, en su último, en su última mejora, más que esto no se le puede, bueno sí se le pueden hacer cositas adentro que ya vamos a ver, pero digamos el mecanismo de aceleración de la energía ya está, más de esto ya después es potencia, bueno, ¡ah no! le sigue un paso más, ...que luego que nosotros te tengamos el electrodo por acá, que es el que emite... ...el otro que va a tierra por acá, que es el que acelera... ...vamos a bobinar la botella... ...para poder ordenar... ...inductivamente el campo plasmático del interior de la botella... ...entonces vamos a recibir un plasma... ...ordenado electromagnéticamente... Eso es lo que hacía Antonio Priore. No solo producía una aceleración en un condensador de plasma, sino que lo reordenaba electromagnéticamente a través de una bobina autoinductiva. Cuando digo autoinductiva, estamos hablando de energía negativa. Bien, bueno, entonces, esas son las novedades, de familia. La babosa se desenrosca de una manera y ya tenemos la botella que nos va a permitir hacernos las terapias con mucha más precisión sin tener que apoyarnos algo en el cuerpo, bien. Por otro lado me quedaba decirles eh, la babosa que se desenrosca, bien. En base a lo que vengo a descubrir de la babosa que se desenrosca, me la empiezo a desenroscar y digo, ¿qué hago? Eh, no, no quiero bajar los brazos porque se me cae todo. Y los subo, los venía subiendo. Pero ahora que sé, por ejemplo, que la babosa que entra por el derecho, que pega la vuelta, que baja por el izquierdo, por acá baja. Entonces si yo subo el brazo, no puede bajar. No puede. Entonces descubrí que hay un momento donde vos... Ni bajas los brazos, ni los subís, los dejas ahí, y abrís las piernas, y empezás a hacer esto, a tirarte la babosa, para desenroscarla, y te pones en la misma posición que el hombre de Vitruvio. Bien, entonces vengo a darme cuenta que el hombre de Vi del Vitruvio, es un dibujo de Leonardo da Vinci, que describe un hombre en esta posición pero si vos mirás sus músculos están perfectos no tiene babosa resulta que es un sistema para desenroscar la babosa obviamente no es solamente esa posición sino que tenemos que estar mirando al norte cuando nosotros miramos al norte tenemos a la izquierda el oeste y a la derecha el este significa que el planeta rota de este a oeste ¿Puede ser? El sol sale por el este. Sale por el este. Entonces, si yo tengo el sol que va a salir así, voy para allá. Ok. Significa que la. A ver, a ver, me equivoqué. A ver, vamos a ordenar esto. Yo tengo un planeta, estoy parado acá. Si el sol me va a salir por la derecha, significa que yo voy hacia el sol. No me estoy alejando, o sea que la tierra está rotando para mi derecha. ¿Está bien eso? A ver, familia, ayúdenme. Necesito el machete. <risa> bien. Ah, eh, co acá. ¿comentarios? No, no, me falta el chat. ¿Dónde están todos en el chat? Ahí hay un chat. A ver... Por favor, comparte el Telegram. Eh... Bueno, ahora en un post lo pongo porque no quiero abrir el Telegram ahora porque estoy transmitiendo... Ah, no. Estoy transmitiendo acá el... Ahí va, ahí va. Era como el chavo del 8. Bueno, acá está el Telegram. Abrimos le mandamos un corazón a la chica que nos gusta y que estábamos haciendo me olvidé eh, ah, el, el link eh, acá enlace copiado, bien eh bueno, salgamos del Telegram Que si no... ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Acá Bueno, ahí voy a postear el link del Telegram A la una A las dos Y a las tres Posteado Bueno, muchas gracias familia Eh entonces ahora lo que yo pensaba era esto ¿por qué viene la confusión? porque el hombre del vitruvio no solo está en esa posición tan cómoda para que la babosa se desenrosque sino que necesita una fuerza débil para empujar en el lado contrario a la babosa entonces yo pienso así si la babosa se me mete por la derecha y va para la izquierda y yo estoy mirando al norte yo necesitaría una fuerza que venga de la izquierda hacia la derecha para que haga este trabajo que estoy haciendo yo con las manos entonces solo me pongo como el hombre del vitruvio para dejarle a la babosa fácil el camino y la energía cinética de la tierra haría su trabajo bien eh, solo que todavía no estoy bien entendiendo ¿De ¿Para qué lado rota la Tierra? Para que veamos que la cinética entre por el lado correspondiente, porque si no estaríamos ayudando a la babosa. <risa> e igual no importa, porque siempre la pasamos bien. Seamos una babosa, un gusano, metahumano. <risa> Somos gusanos, vamos a tomarnos un vino. <risa> Somos babosas. Vamos a hacer cuchi cuchi. Cuchi cuchi. Bueno. Entonces digamos que siempre quedemos como quedemos vamos a saber disfrutar de la vida. Eh bueno, esa es la noticia. He descubierto que el dibujo del hombre del vitruvio es una técnica para volverse meta humano, O mejor dicho, en la antigüedad usaban eso. Para desenroscarse la babosa. Entonces, ¿qué tenemos? Una persona musculosa, porque no le han atrofiado, no le han limado los músculos. Eh, una persona mucho más grande que una persona normal. Y todo más grande. Bueno. Entonces esas serían las noticias, las novedades de Fundación Amenofis. Bueno, eh, lo dejamos ahí para no hacerle gastar crédito a los que están usando datos. Para que sepan que, que tengo empatía. ¿No? El que está haciendo el video generalmente no piensa en que detrás del video hay una persona gastando datos. Así que bueno, ya lo dije todo, familia. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes y bueno, la seguimos, Facebook, Telegram, YouTube, Twitter y bueno, todo lo que podamos usar para hacer que esta información se divulgue a los cuatro vientos. Te mando un abrazo y bueno, nos vemos en el próximo video. ¿Dónde nos íbamos a ver? Familia, un beso gigante.